Pastor David, buenas tardes. Para agradecerle la oración por mi hijo. Porque él fue internado a la una de la mañana del miércoles 24. Lo llamé a usted. Le mandaron la foto de mi hijo. Y, y a las 4 de la tarde ya le dieron le dieron libre y se fue para el apartamento. Gracias a Dios, los cálculos, le, se, se eliminaron los cálculos y, y quedó bien, ahorita está bien. Gracias a Dios y al pastor principal y a usted, bendiciones para usted y toda su familia, gracias.